Estaba yo en mi casita feliz, Siris, fui al baño, pero en la puerta había, una especie de agujero negro, entonces yo obviamente hice lo que cualquier persona haría. Obviamente salté y me llegó a una cueva oscura con algunas telarañas, después vi un espejo, y me di cuenta de algo. Estaba el Ayunoki atrás mío... Pero luego desperté, y luego, decidí tirarme de la ventana para ver si Superman me atrapaba, pero no, me atrapó Batman, yo no quería que me atrape él, pero igual me gustó a Jajaja X3. Luego me fui a jugar a mi Xbox Station Switch, porque ya casi salía GTA 9, Mortal Kombat 20, y Resident Evil Chicks 3X, así que me emocioné demasiado jajajxdddddddddd, de, de, de, de, de, de, de, de, así que me fui a ver Star Wars 27, La Guerra del Planeta de los Simios para descubrir el secreto de sus ojos, la película duró 3,3 horas con 2,7 minutos con un... Segundo, los juegos ya se habían instalado, o oh, oh, oh, oh. empecé a jugar el Resident Evil Hicks 3X, y salía León peleando contra Krauser, había 29 armas, un cuchillo, un machete, una navaja, una cuchilla, una garra, una pistola, una pistola blanca, verde, azul, amarillo, amarillo maíz, verde oscuro, verde moco, y un lanzacohetes con una cabeza con una punta afilada dividida por la raíz cuadrada de ma Así que espere a que llegara a mi amigo Robert. <risa> Y mi amigo Benja, para jugar y jugar, así es que, pasó 333 horas desde que Benja dijo su primer LOL, si sos. nos fuimos a la verga, para jugar con los juguetes de la juguetería juguetona, de la loma de la co...